Chicos, ¿cómo están? Eh, quiero en esta ocasión que hablemos sobre un tema que realmente me está llamando mucho la atención, digámoslo así. Y es que la gente que perdió dinero en Omega Pro está pasando por una situación de aceptación todavía, donde no han podido llegar a asumir realmente... Que, eh, ¿Qué es lo que va a pasar con el dinero? Entonces, debido a que tuve una, una charla y la gente vi en varios grupos de WhatsApp que la gente estaba preguntando lo mismo, les voy a dar en este video mi opinión real y sincera y dura de el por qué Omega Pro no va a pagar y no piensa pagar. Uno de los puntos en los que uno puede ver que realmente este esquema Ponzi nunca fue creado con el fin de pagar y que todo fue preparado para que cuando llegara este momento no hacerse responsables es porque el, el hecho de que ellos eh, trabajan con criptos trabajan en eh, usted paga en USDT, le pagan en Bitcoin, trabajan en criptos en general una de las características que tiene la cripto realmente es que no puede ser eh, rastreada y esto es algo que ya he mencionado en videos anteriores rastreada digo yo llegar hasta ese dinero y lograr recuperar sí se pueden ver movimientos de billeteras a billeteras por medio del hash eh, y pero realmente esas billeteras no están asociadas o no se puede asegurar que sean de x o y personas simplemente se pueden ver movimientos cosa que es bastante extraño porque es muchísimo más fácil que paguen en dinero fiat en dinero real que eh, en cripto. ¿Por qué? Porque usted nada más les daría su número de cuenta y ellos le depositan el dinero a su cuenta. Pero si hicieran esto, eh, cualquier ente regulador podría fácilmente llegar hasta este dinero y poder recuperarlo. Entonces, actualmente, una de las razones por la que no se puede recuperar este dinero es por eso. Ahora, número dos. Viendo los antecedentes que han tenido los fundadores, dígase Juan Carlos Reynoso que estuvo en icontec una compañía que también funcionaba exactamente igual y que dejó a muchas personas sin su dinero eh, dígase Andrea Sacax eh, dígase Delaware, que estuvieron en Omnia, que realmente fue otra compañía que funcionó exactamente igual y de un día para otro se desaparecieron, estos sí fueron más directos eh, Viendo todos estos antecedentes, viendo el antecedente de que para extender todo el tiempo el exit scam de esta compañía han hecho una obra de teatro, una telenovela, de que eh, han creado una alianza con, un, con, con Pulse, crearon un token basado en el metaverso, que el metaverso no existe, que ese token estivo, estuvo eh, en un exchange que ellos mismos crearon y que ahora todo ese dinero se lo pasaron a un broker que fue creado por ellos mismos, que no existía anteriormente. Entonces, viendo todo este antecedente, ¿ustedes creen que ellos, no, que ellos tienen la intención realmente de pagar? Cuando viendo todo esto, usted fácilmente se puede dar cuenta cuál es la verdadera no, no, no. intención de, eh, de esta gente. <ríe> Entonces, esos son los puntos eh, más importantes. Ahora... Con el tema de que le estaban pidiendo usted documentación, prácticamente había que sacrificar un unicornio, eh, hacer un pentagrama en el piso para llenar todos los formularios y todas las, las exigencias que les estaban pidiendo para usted pagar. Mucha gente realmente vio esto como un filtro o como un método para que usted mismo, tomara la decisión de seguir y no pasar por este proceso, porque realmente es un proceso bastante, bastante complejo todo lo que estaban pidiendo. Que realmente ningún ente regulado en Colombia pide la documentación que estaban pidiendo esta gente. Eh, no, no, por lo menos no tanta. Eh, eh, eh, eso por número dos. Si, por ejemplo, también vemos el hecho de que analizamos Omega Pro y nos damos cuenta... De que, de que ellos, como trabajan en Bitcoin Y como estuvieron mucho tiempo eh, Realmente haciendo holding con el dinero de la gente Ellos aprovecharon eh, el máximo histórico que ha tenido el Bitcoin Que el Bitcoin llegó a su punto máximo Y ahí es donde usted pudo ver Que esta gente andaba en viajes en Dubái Andaban despilfarrando la plata Y, y actualmente el, el Bitcoin... No ha llegado nuevamente a esos picos de rendimiento. Actualmente está bastante bajo. Y en los próximos meses probablemente tiene una tendencia bajista. Entonces, con, con toda esta información, con todo esto que podemos analizar, firmemente podemos decir Omega Pro no tiene la intención de pagar. Por ahí me pasaron mensajes diciendo de que eh, ya tenían mil cuentas auditadas, de que ya tenían eh, auditadas aprobadas, de que ya estaban empezando a realizar los pagos. Vamos a ver, gente, eh, por pura estadística y probabilidad, yo estoy en un grupo de WhatsApp donde hay más de 600 personas. De esas 100.000 que les están pagando, mínimo 10 deberían de estar reportando sus pagos en estos grupos. Y hasta la fecha yo no he visto ninguno. Anduvieron ahí algunas imágenes falsas creadas probablemente por ellos mismos para calmar un poco a la gente, pero hasta el momento no se han reportado. Y algo que yo les quiero decir, probablemente ustedes sí van a ver pagos, claro que sí, al menos del 1%. De esos 3 millones, usted probablemente va a ver eh, que le pagan a menos del 1%. Que usted diga, ah, hay 100 pagos en Colombia. Sí, 100 pagos de 3 millones de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que puede, podrían hacer? ¿Cuál sería podría ser el siguiente paso? Que ellos hagan esta estrategia de pagarle a menos del 1% y le pongan todos los focos de atención. Esto ya lo hemos hablado. Y, y resalten, vean, estamos pagando y agarran que esta gente haga videos y que esta gente demuestre y que pongan los grupos de que sí si le pagaron y todo para dar la sensación de que a la gente, de que en algún momento ellos le van a pagar. Y de esta, de esta manera no pongan la denuncia. ¿Por qué? Porque mucha gente no ha puesto la denuncia simplemente por la esperanza de que algún momento le paguen Y tienen y asumen de que si ellos ponen la denuncia, automáticamente ya no les van a pagar. Y yo les voy a ser muy sinceros. Usted, sin poner la denuncia o poniendo la denuncia, de ninguna de las dos maneras le van a pagar. Y sí, es duro, es complicado aceptar esto, pero alguien tiene que decírselos tal y como es esta situación. Ahora, ya pudimos ver, ya analizamos un poquito el por qué ese dinero está bastante complicado de que se eh, recupere, por no decir imposible. Eh, y, y, y mucha gente dice, pero entonces, ¿por qué vamos nosotros a, a denunciar? Bueno, justamente para que Juan Carlos Reynoso, para que Angie Amaya, para que el líder que a usted lo metió, no continúe haciendo daño y que en algún momento pague con cárcel. ¿Es un proceso rápido? ¿Lo van a hacer mañana? No, es un proceso lento. Recuérdense que estamos en Latinoamérica y aquí la justicia es muchísimo más lenta que en cualquier otro país. ¿Se puede hacer algo? Sí, vaya y denuncie. Vaya a la fiscalía. ¿A quién? A Juan Carlos Reynoso. No tengo los apellidos, el apellido completo no importa. Vayan, esta gente ya tiene que tener un expediente... Y tiene que saber quién es eh, Juan Carlos Reynoso. Quiero denunciar de una vez a la persona que me metió. Vaya y la denuncia. Vaya y la denuncia. Que es que el diamante que me metió me está amenazando. Por injuria, por calumnia, por lo que sea. Gente, desde el momento, y lo he dicho en videos anteriores. Desde el momento en que estas personas empezaron a promover Omega Pro independientemente de si sabían o no que era un esquema Ponzi, estaban cometiendo un delito. La superfinanciera lo advirtió y dijo que iba a poner mano dura con la gente que, iba a, que estaba promocionando esa red. Pero es que yo no vi la noticia, pero es que yo no sabía que era un Ponzi. Bueno, el desconocimiento de la ley no te exime de ella. Siempre tienes que eh, acatar la, la ley, aunque la conozcas o aunque no la conozcas. Aunque usted pensara que era legal, aunque usted supiera que era ilegal y quisiera aprovecharse de la gente entonces chicos eh, ese era el temita que quería compartirles, ya había hablado de esto en el grupo, pero quería hacerlo en formato video para que ustedes también lo eh, tuvieran aquí presente eh, es un tema complicado sí. hay gente que está quedando endeudada sí. hay gente que, que pidió préstamos, sí pero lamentablemente, no, muchos de ellos escucharon y hicieron oídos sordos. Ahora se está pagando las consecuencias de no haber escuchado. En este canal nosotros llevamos prácticamente un año, desde enero 2022, advirtiendo sobre Omega Pro. Eh, y pues es difícil, sí, es duro, sí. Es una lección que le va a servir para toda la vida, sí. Es una lección que muchos no aprenden y que van a ir a, a invertir a Validus, a Quantum, a la que sea. Sí, hay gente que va a seguir perdiendo dinero. Hay gente que eh, va a seguir en Go Global pensando de que van a recuperar el dinero que perdieron en Omega Pro y muchas veces lo que van a hacer es perder el dinero dos veces. Eh, pero es un tema muy complejo. Lo más que usted puede hacer en ese momento es denunciar y presentar pruebas. Eh, eso es todo lo que les quería decir chicos Es un tema bastante complejo Y esa es mi opinión sobre lo que Puede pasar en Omega Pro Nos vemos hasta la próxima